Enfermedad de Billie Eilish. Nació en Los Ángeles, Estados Unidos, y se crio en el barrio de Highland Park. Sus padres son la actriz Maggie Baird y el músico y guionista Patrick O'Connell. Tiene un hermano mayor, Phineas O'Connell, que también es compositor y actor de reparto. Billie Eilish Barrett O'Connell. Big were... Ha sufrido desde muy pequeña debido a que fue diagnosticada con un síndrome psiconeural llamado síndrome de Tourette, caracterizada por una serie de movimientos involuntarios y repetitivos, denominados tics motores, cuya sensación interna es destacar un tipo de tensión que su cuerpo siente. A principios del año 2019, a sus 17 años, decidió revelar su secreto que la atormentaba, puesto que éste era incapaz de guardar ante los ojos de sus espectadores. Decide publicar en sus historias de Instagram a más de sus 18 millones de seguidores que padecía de estos gestos involuntarios e hizo mención de que no quería que sus fans supieran de esto porque no quería que pensara en dicha condición cada vez que piensen en ella. Sin embargo, recalcó que no es una enfermedad sino más bien una condición que con el paso del año aprendió a controlar. Mis tics solo son físicos y no son muy notorios para los demás si realmente no prestas atención. En la actualidad Billy ha podido lidiar con el síndrome, no obstante a superar la depresión que esta contrajo por dicho padecimiento. Actualmente tiene ataques de pánico durante las giras, pues le genera mucha tensión, ansiedad y siente como si entrara en una dinámica de la que no puede escapar. Tú dime, ¿qué opinas sobre el padecimiento de Billie Eilish? Habías escuchado sobre el síndrome de Turek.